Buenas noches, buenas noches. Eh, ahora mismo pido el apoyo de toda la comunidad internacional, de todos los cubanos por el mundo para apoyar a Ailes Marcano, la madre de Jesús Belis Marcano, preso político del 11 de julio en Camagüey, He tratado de mantener la cordura, he tratado de mantener la calma por mi cercanía con Ailes Marcano, con Jesús Belis Marcano y, y me he debatido entre hacer lo correcto y o tratando de hacer lo correcto, hacer lo incorrecto. Eh, todos sabemos que no es bueno provocar a la seguridad del Estado cuando tienen en su poder la vida de personas a las que queremos y apreciamos pero ahora mismo ya no aguanto más tienen en su poder la vida de Ángel Jesús Belis Marcano preso político, insisto, del 11 de julio en Camagüey, un muchacho que ha mantenido eh, su postura de desacuerdo con las cosas que están pasando en Cuba tras ser detenido o sea, Jesús Belín Marcano no fue de esos muchachos que dijo oh, oh, me equivoqué oh, me dejé llevar él asume que salió a protestar porque hay cosas en nuestro país que están mal millones de desplazados de Cuba lo demuestran lo demás es intimidación y miedo. Pero la situación de Cuba es real. Está pasando. La estamos viviendo. Y ha empeorado después del 11 de julio. Pues este muchacho. Ángel Jesús Belis Marcano. En la prisión de Kilo 9. Ha tenido un problema. Con jefe de cárceles y prisiones. En Camagüey. Y estas son las horas que su mamá no me responde sé que ahora mismo Ailes Marcano esa madre que ha estado en Ginebra denunciando los abusos los tratos crueles e inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos los presos políticos en Cuba eh, tengo información cercana de que Ailes está en Kilo 9 porque Ángel Jesús ha sido trasladado a una celda de castigo este muchacho eh, ante su inconformidad con las cosas que, que le hacen ya sabemos que le han puesto cuchillas en sus pertenencias que que han tratado de eh, buenos buenas noches olga gracias salud que han tratado de de desestabilizarlo a él y a su mamá. Que si usted ve una foto de Ailes Marcano eh, en los días cercanos al 11 de julio y ve una foto de Ailes Marcano, ahora se da cuenta que esta mujer, la seguridad de Estado la ha ido deteriorando y deteriorando y deteriorando al punto de que hoy ella ha hecho una directa eh, pidiendo apoyo, pidiendo auxilio mm, por la seguridad de su hijo. Señores, la información que he logrado conseguir, porque Ailén no contesta, porque está en la, en la prisión, está entre ellos y ahí no tiene acceso a teléfono. Es que Ángel Jesús eh, empezó a decir consignas de, por su manera de pensar, por la manera de pensar que tenemos todos los cubanos, pero... Que los cubanos que viven dentro de la isla no la pueden expresar. O Sí la pueden expresar, pero no tienen el valor de hacerlo. Entonces, ahora mismo, no tenemos acceso a leyes, no tenemos acceso a información. Pero, denunciar lo que está pasando es importante. Llegué a la conclusión de que hay que denunciar. Porque la seguridad del Estado los está chantajeando, los está torturando psicológicamente Pero está pendiente a las redes sociales Entonces es nuestra obligación, es nuestro deber patriótico en este minuto Estar pendientes y hacer nuestro el llamado en las redes sociales A que se respete la vida de Jesús Belis Marcano y que estemos pendientes a próximas declaraciones de Ailes Marcano Favelo, Señores, eh, las personas que se han mantenido firme a su verdad, firme a su dignidad, como en Jesús Belis Marcano, que en su juicio un comunista declaró que los comunistas atacaron primero a las personas que estaban manifestándose. Y que el pueblo ahí respondió. Cuando a este comunista le dijeron eh, su declaración. Y este, esta persona declaró. ¿Puedo decir la verdad? Y le dijeron solo la verdad. Y este hombre dijo nosotros atacamos primero. Entonces. Eh, señores. Es injusto. Es inhumano. Es criminal. Que ahora mismo le están haciendo a Igles Marcano Fabello y a Jesús Belis Marcano. Eh, en nuestras manos, en las manos de toda la comunidad cubana en el exilio y de todos los cubanos dentro de la isla, está presionar para que a Jesús Belis Marcano no sea ni torturado física ni psicológicamente. Y para que su reclamo se le haga justicia y sea escuchado. Sea cual sea el reclamo de Jesús marcano Porque ese muchacho ahora mismo está plantado y está en sed de castigo. Y esperemos que no lo hayan golpeado. Esperemos que no hayan hecho lo que hicieron con Celiel Copo en Artemisa el 11 de julio. Que le cayeron a golpes y le fracturaron las costillas y le, le, le clavaron una costilla en los pulmones. Entonces, eh, eh, hermanos, tenemos que apoyar a Jesús y a les es lo que les quiero decir, y en cuanto tenga más información, aquí voy a estar pasándoselas. Muchas gracias, Libertad, Patria y Vida.